¿Qué es lo que ocurre en el lugar del mega deslizamiento? Las familias damnificadas exigen al municipio información para conocer cuál es su situación, si tienen que retornar el desalojo, la expropiación y toda esta información que les han mencionado les van a proporcionar recién dentro de 15 días. Tras la visita que realizó el alcalde de La Paz, Luis Revilla, durante el fin de semana a la cancha Figaro, donde se encuentran alojadas las familias damnificadas y aquellas que desalojaron sus viviendas por estar en análisis y monitoreo constante, la autoridad municipal comunicó a los vecinos que tendrán una respuesta para volver a sus viviendas en el transcurso de los próximos 15 días. El tema técnico es donde la gente, nuestros vecinos, tienen que verificar dónde se están queriendo asentar, dónde quieren construir las casas ¿no? y justamente construyen en áreas que son de riesgo. Muy, eh, tenemos en el plano de riesgos del año 2011 áreas que son 36 zonas que tienen este, este tema de alto riesgo. ¿no? Hay también riesgo moderado y tema de riesgo bajo. Riesgo, riesgo bajo. Tras esas declaraciones, los vecinos del lugar se encuentran molestos y afligidos por ser incierta la situación que continúa para los vecinos, porque si bien desalojaron el lugar, no pudieron sacar muchas de sus pertenencias del domicilio y no tienen dónde ser alojados. Ahorita no sabemos qué va a pasar con nosotros. Señor alcalde, quisiera que nos ayudes. ¿15 días les han dado ahora? Sí, 15 días nos ha dado. Eh, quiero que nos ayude. ¿Qué va a pasar con los inquilinos? Que no teníamos casa ni teníamos terreno. Yo no tengo terreno ni casa. ¿Por qué no me abastecía? Porque yo apenas estiraba mi sueldo, porque no me daba tampoco su papá, Hasta ahora no se recuerda de mis hijos. Hemos hecho tratamiento, ese trámite que hemos hecho, trámites, no podemos lograr. Por eso queremos ahora registrarnos, para que la alcaldía también nos dé una buena seguridad. ...para que estemos ahí siguiendo o, o nos ha de, nos hace de moler ahí por ahí... O tal vez ahí nos ha de hacer volver, porque esta semana estamos en este lugar para inspeccionar, dice que estamos como nos han rayado tres líneas. El deslizamiento en San Jorge Cantutani, la zona más afectada, Inmaculada Concepción, y 14 de septiembre, más de 68 viviendas colapsaron y 22 más tendrán que ser necesariamente demolidas, y más de 50 se encuentran en evaluación.